charla. Ahí está la voz que nos indica que está, ha empezado la grabación. Bueno, y en el día de hoy eh, tengo el placer de, de poder presentarles a Elisa Cordero y a Víctor Gerding, ambos de la Universidad Austral, allá en la bella y verde Valdivia, donde para muchos la envidia de, de vivir ahí en, en, en una ciudad tan, tan amigable todavía, un, que es, es, se puede recorrer a pie, tiene, bueno, la lluvia, que es la consecuencia. Pero bueno. Y nos van a, a contar un poco todo lo que está relacionado con la experiencia que ellos tienen en, en la red de revistas de investigación de, de la Universidad Austral, eh, que han logrado también eh, después de la adjudicación de, de un proyecto de fondo de publicaciones de ANIP, eh, contarnos más o menos en, en lo que han avanzado en lo que están y, y eso, yo les agradezco tanto a Elisa como a Víctor eh, estar hoy acá. Y bueno, ahora yo les cedo la palabra. Luego de la presentación, como siempre, vamos a poder eh, tener una conversación eh, con ellos. Eh, y bueno, nada más que agregar. También voy a solicitar a la gente que eh, pues, se si puede financiar sus audios y también para, para temas de conectividad, también tener eh, las cámaras eh, abajo. Así que eso. Eh, gracias, Rinaldo. Voy a compartir pantalla, entonces, para comenzar. Eh, bien, como dijo Rinaldo, soy Elisa Cordero-Yar, soy eh, académica de la Facultad de Arquitectura y Artes y Víctor Gerdin, quien me acompaña en esta charla y es corresponsable de este proyecto, es, eh, fue académico de la Facultad de eh, forestal, Ciencias Forestales. Perdón. Muchísimas gracias a Reinaldo Vidal por la invitación y a la Universidad Católica del Norte eh, por habernos acogido e invitado a, a presentar nuestro proyecto. Eh, este proyecto eh, es un, fue un fondo de publicaciones que postulamos y obtuvimos en el 2018, cuyo título fue Estrategia Institucional Sostenible para el Mejoramiento de las Capacidades Editoriales e Incremento de la Visibilidad e Índices de Impacto de las Revistas pertenecientes a la Red de Revistas de Investigación de la Universidad Austral de Chile. Los responsables fuimos Víctor Gerdín y yo. El objetivo general fue diseñar e implementar una estrategia institucional sostenible para mejorar la gestión conjunta de la Red de Revistas de la Universidad Austral de Chile y tuvo tres objetivos específicos. El primero fue mejorar la gestión digital y la visibilidad de las revistas de nuestra red. El segundo fue definir la estrategia institucional de la red y de cada revista que la conforma para mejorar sus indicadores de posicionamiento. Y el tercero fue instalar competencias técnicas y de gestión en el grupo de editores y equipos editoriales de nuestra red. El costo total del proyecto fue de 30 millones y algo más. El aporte de la NIT fue de 24 millones y medio y de la Universidad Austral 5 millones 8. Eh, vamos a presentar nosotros ahora nuestro proyecto en base a las 11 actividades, <coughs> perdón, que conforma, que lo conformaron, vamos a hacer un pequeño detalle de cada una de estas actividades, vamos a relatar los problemas que tuvimos, el impacto que tuvo es que tuvieron esos problemas en cada una de las actividades las soluciones que encontramos. Y luego al final vamos a hacer una síntesis de los hallazgos y los logros generales. Bien, para comenzar quiero presentarles la red de revistas de investigación que está conformada por 11 revistas. Eh, voy a comenzar por la izquierda. La revista de la izquierda es Aus, Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. La segunda es la Austral Journal of Veterinary Sciences de la Facultad de Veterinaria. La tercera es Bosque, es la revista de la Facultad de eh, Ciencias Forestales. Yo no tengo eh, cursor acá para ir mostrando, no sé. Hay tres, la revista verde, la amarilla y la de Ciencias Sociales son de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la roja de mano de derecha es la revista Derecho. Abajo hay cuatro revistas más que son la revista Agrosur, Gestión Turística, Stultífera y Síntesis Tecnológica. Eh, que son revistas que no están indexadas. Todas las siete que están arriba están indexadas. La revista Bosque, Estudios Filológicos y la eh, AJBS, la de veterinaria, están indexadas en WOS, y el resto, algunas en Scopus y varias de ellas en Cielo también. Eh, la red de revistas de investigación, eh, la verdad es que nosotros la formamos hace varios años atrás, pero se consolidó o se oficializó recién hace dos años atrás. Bien, voy a comenzar con la primera actividad de este proyecto, que fue completar el ingreso de los archivos históricos de las revistas de la red en la plataforma OJS. Nosotros, el, recién la biblioteca, el año 2018, implementó la plataforma OJS y comenzó a subir las revistas desde ese año en adelante, todos los, los artículos y los números. Entonces, si uno... diapositiva, eh, tuvimos un problema, que el desarrollo fue más lento de lo planificado por dificultades técnicas. Lo que pasó aquí con el DOI fue que eh, se, el técnico pensó, a la persona que contratamos, que poner el DOI simplemente en la página web, en, la, en el OJS, donde estaba el artículo bastaba, pero la verdad es que había que bajar el PDF, eh, pegar el DOI como imagen, eh, guardarlo y volverlo a subir, y eso fue... Eh, bastante lento. El impacto digamos que tuvo este problema en el proyecto eh, digamos en esta actividad fue, fue simplemente que eh, el proceso del equipo técnico que estaba a cargo requirió mayor dedicación y tuvieron que aumentar su tiempo de trabajo, pero la actividad fue cumplida. Víctor. Gracias, continúo yo. También les doy los buenos días y agradecer por la oportunidad de presentar este proyecto. Bien, la tercera actividad realizada fue la contratación de análisis prospectivo básico, niveles de citación y líneas de acción para cada una de las revistas que componen la red. ¿De qué se trató esto? La situación es que los editores, en, en nuestra experiencia, eh, no tienen o no tenían tiempo y a veces tampoco los conocimientos o el entrenamiento suficiente para evaluar la condición actual, el estado de la, de, de sus propias revistas. Eh, entonces no contaban con información de datos, indicadores, incluso del historial de sus propias revistas y las tendencias actuales de lo que se publica. Entonces se hizo necesario eh, lograr un, una especie de, de eh, análisis prospectivo con una visión de futuro para ver cómo los datos objetivos cuantitativos podrían orientar a los editores para eh, hacer mejoramientos y proyectar sus revistas. Entonces se hizo un estudio a través de la información que se obtiene en la web. Eh, tuvimos un asesor que fue eh, Pedro Llera que tiene mucha expertise en todo lo que es la parte de, de eh, internet y búsqueda y software. Y entonces, para lograr un, un informe y un, una cantidad de datos relevantes, nos pusimos de acuerdo primero en la, en la propia red cuáles serían la, los datos o las variables de interés. Y eh, cada revista entonces eh, obtuvo un informe de sobre 50 páginas, con la información referida a su propia revista, más otras revistas de contraste que son equivalentes o, en algunos casos, competidoras. Y entonces eh, se trabajó el, el, el contenido de estos eh, informes para llegar a una síntesis que sea valiosa a cada revista. La siguiente, por favor. Entre la información relevante que se buscó fue en las bases que se mencionan acá, el Web of Science, Scopus, Cielo, IMIAR y CDS, que es de la Universidad de Barcelona. Y se tomaron en cuenta aspectos de productividad, del impacto de las revistas y de la contribución científica. En la productividad, las cosas cuantitativas que dicen relación con la cantidad y el tipo de documentos, la tasa de producción y cuáles son los autores que más eh, frecuentan la revista. En cuanto al impacto, eh, las clásicas estadísticas y, e indicadores de citas, tasa de artículos citados, eh, en fin, los mayores eh, autores con mayor cantidad de citas, cómo evoluciona el, el factor de impacto, el índice de impacto, según estén en UOS, en Scopus, eh, y la ubicación de la revista en cuartiles o los percentiles en general. En cuanto a la contribución científica, lo principal fue identificar cuáles eran los países colaboradores con más frecuencia y cuáles las instituciones colaboradoras eh, con artículos eh, hacia las revistas. La siguiente, por favor. Bien, entonces... Eh, nos encontramos con una primera dificultad que fue ubicar asesores que tengan el tiempo y que estén disponibles, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad y el tiempo disponible cuando nosotros lo necesitábamos. Entonces, eh, nos dimos cuenta que hay pocas personas a nivel nacional que tienen capacidades como para atender este tipo de búsqueda, síntesis, hacer eh, siete informes de sobre 50 páginas cada uno y además en el tiempo que uno se lo está pidiendo. Entonces, eh, hacer coincidir todo eso nos determina un problema importante. Eh, lo otro es que el, el, el impacto que tuvo este problema es que se requirió... Uh, más, más dedicación de parte de la, del equipo del proyecto particularmente de los coordinadores del proyecto para atender esta necesidad porque la búsqueda de personas y también la elaboración conjunta de un índice o de una estructura de informe requirió mucho más tiempo de lo que se tenía presupuestado en el plan del proyecto bueno la solución fue que se logró contratar a una persona eh, y se hicieron eh, trabajos también conjuntos con la supervisión de algunos eh, editores del, de la red. Y eh, como todo se hizo vía telemática, no, no hubo problema y fue todo a través de internet. El, el tema sí es encontrar la persona adecuada en el momento oportuno. Ese es uno de los problemas importantes. La siguiente, por favor. Bien. Eh, la cuarta actividad fue un taller para presentar y discutir los resultados del análisis prospectivo que explicaba recién Víctor. Eh, aquí tuvimos también otro problema porque teníamos que encontrar una persona idónea que leyera los siete informes con las 50 páginas y pudiera de alguna manera asimilar toda esta información y ver, eh, en buen chileno, para dónde iba la micro de cada una de las revistas, ¿no? ¿En, qué, en qué cielo estaban, estaba ubicada, en qué firmamento, qué estrella, yo lo digo siempre sin metafóricamente, dónde estábamos ubicados como revistas y eh, hacia dónde íbamos. ¿no? Entonces, bueno, también fue difícil encontrar a alguien acá, pero finalmente encontramos a Fernando Ordito, que es el encargado de publicaciones científicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y eh, en un principio nosotros pensábamos que, digamos, esto fue antes del COVID, que él pudiera venir, est estaba planeado que él viniera, digamos, se quedara acá por lo menos una semana e, e hiciera talleres con todos nosotros, pero finalmente eh, hicimos talleres individuales por equipos de editoriales eh, con cada uno de nosotros. Se discutió entonces la información de la actividad precedente, de la actividad 3, y eh, se obtuvo informes eh, con conclusiones para el mejoramiento de cada una de las revistas y para incorporar estas mejoras, digamos, en los planes de trabajo de cada una de las revistas. Además, eh, Fernando hizo un informe escrito con una síntesis del taller realizado para cada revista y un eh, informe con una evaluación y recomendaciones generales para el conjunto de revistas. El problema que tuvimos, tal como mencionaba Víctor, con la actividad anterior, fue eh, una dificultad para encontrar a alguien que quisiera hacer este trabajo que pudiera y que quisiera y que tuviera el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, también tuvimos que invertir bastante más tiempo y contactos en buscar a la persona eh, que tuviera la disponibilidad. Finalmente, lo encontramos en el extranjero y realizamos las actividades eh, vía Zoom con los equipos editoriales y con él. La quinta actividad fue la asistencia al cuarto y quinto foro de editores científicos. Y bueno, y ese fue su objetivo, intercambio de experiencias con revistas eh, de, otra, de otras regiones, digamos, y de otros ámbitos. Para quienes nos escuchan y hayan estado en estos foros, probablemente sabrán valor, valorar eh, el impacto que, ti, que ha tenido digamos, el Foro de Editores Científicos en las revistas chilenas, esto porque es un punto de encuentro donde se juntan los editores a llorar sus penas, pero también a contar su, su experiencia y sus logros, lo que es muy enriquecedor para los equipos editoriales, y también eh, para los equipos, bueno, y también hay capacitaciones mediante charlas, ¿no? Entonces es, un, es un, un, una instancia de aprendizaje también. Aquí en la foto estamos los editores de las siete revistas del proyecto. Lo que les contaba fue muy enriquecedor porque algunos de nosotros apenas nos conocíamos las caras, si es que. Y viajar todos juntos eh, fue buenísimo para el equipo, para la red. El problema es que no se realizó el quinto foro de editores que iba a ser en San Pedro de Atacama por la pandemia eh, y el impacto eh, que tuvo este problema en, en la actividad fue que redujo las posibilidades de contactarnos y de estar en, durante unos cuantos días solamente los editores hablando de nuestros temas editoriales, ¿no? Y después allá obviamente en el foro con otros editores. Eh, también teníamos planificado eh, presentar los resultados de este proyecto en el quinto foro de editores científicos, lo que no se pudo hacer, eh, y la solución fue reitemizar el presupuesto correspondiente a esta actividad hacia otra actividad, y eh, realizar esta charla frente a ustedes que también son editores de Chile, aunque sea fuera del plazo del proyecto. Bien, en la sexta actividad, que se llama Elaboración de la Estrategia Institucional para el Posicionamiento de las Revistas Pertenecientes a la Red de Revistas. El tema fue el siguiente. Ya desde hace muchos años la universidad cuenta con revistas, ya vieron ustedes, 11 por lo menos en la actualidad, y cada una de forma independiente, dispersa, entonces, durante ya un tiempo anterior a la presentación del proyecto, discutimos internamente cómo enfrentar un, un, un mejor posicionamiento de las revistas en su conjunto. Y entonces, cuando se elaboró el proyecto, se estableció que la mejor manera de eh, hacer esta estrategia institucional para el posicionamiento de las revistas era comenzar por aquello que faltaba en su fundamento. Y eso tenía que ver con una política institucional sobre las revistas. Entonces, ese fue nuestro nuestro objetivo, dado que hay una o había una ausencia de política institucional explícita con respecto a las revistas de investigación, eh, nos propusimos entonces trabajar sobre ese tema. Y de esa manera eh, tener un documento y tener una visión común para eh, minimizar el esta dispersión de esfuerzos, las situaciones de inequidad que se van produciendo naturalmente eh, en los apoyos institucionales eh, a través del tiempo y las dificultades para renovar los equipos eh, técnicos humanos en, la, en, en, en, en los procesos editoriales. La siguiente, por favor. Entonces, eh, se tuvo que trabajar en forma eh, telemática, ¿verdad? A distancia, porque ya estábamos en... En, con el tema de la, de la pandemia y se realizó una serie de actividades, de talleres eh, con bastante concurrencia de, en, en total más de 50 personas que representaron a 29 revistas de 11 universidades de Chile y un Instituto Tecnológico Estatal de México además de los distintos estamentos de la Universidad Austral, es decir, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, administrativos eh, académicos y eh, dirige, la, la, la parte de dirigentes de la universidad, digamos, de, la, de las autoridades de la universidad. Entonces eh, se realizaron varios talleres eh, y se fue proponiendo un, un documento y sucesivamente se fue corrigiendo a través de los aportes de todas las personas que muy generosamente participaron. Eh, hubo una buena convocatoria porque se hizo un llamado público abierto a participar, porque parece ser que la ausencia de una política explícita es una situación bastante común en la mayoría de las universidades, por lo menos eh, en nuestro país. Bueno, como resultado, obtuvimos un documento que se llama Política Institucional sobre Revistas de Investigación de la Universidad Austral de Chile, y en él, se establecen los fundamentos de la política, los objetivos de esa política, los alcances y lineamientos que debe tener, los principios rectores para esos lineamientos y también se establece una serie de necesidades que debe, eh, su, digamos, satisfacer cada revista. Y además se incluye un glosario con una descripción, una definición de la terminología que se aplica en este documento para que todos entendamos exactamente lo mismo y no eh, tengamos problemas de interpretaciones posteriores. Entonces, este documento fue el producto final en esta etapa del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, eh, el, el problema eh, específico eh, fue que no teníamos un referente a nivel nacional o conocido como para haberlo utilizado de modelo. Entonces, como no tuvimos acceso, no encontramos eh, un material relacionado directamente con una institución como universidad que establezca políticas respecto de sus propias revistas, entonces tuvimos que eh, buscar por otra vía eh, en otro tipo de... Eh, de instituciones. Entonces, recorriendo la, la bibliografía, encontramos planteamientos de cómo desarrollar políticas en ámbitos de la salud, de los servicios públicos, de las empresas. Y bueno, esa metodología, esa estructura, esa forma de enfrentar el tema, lo adaptamos a nuestras necesidades y de esa manera eh, elaboramos la metodología y llegamos a resultados con un documento que contiene los elementos clásicos de una política para este tipo de situaciones. Entonces, de esa manera solucionamos la, la ausencia de ejemplos o de lineamientos previos que lamentablemente no teníamos. La siguiente. Bien, la actividad número 7 fue una consultoría para revisar las revistas que no estaban en WOS para dejar las listas, digamos, para, cumpliendo las condiciones habilitantes para postularlas a la base de datos eh, WoS o a la indexación WoS. Eh, esta consultoría fue realizada por Ruiz Seabra Ferreira, que es el presidente de la Asociación brasilera de Editores Científicos, y fue realizada para cuatro revistas. Para la revista AUS, de arquitectura, urbanismo, sostenibilidad, para la revista eh, de estudios pedagógicos, la revista de... de recomendaciones para la institución porque él por ejemplo eh, el tema de no tener un, un, un software antiplagio acá contratado en la universidad por ejemplo él dijo que era un impedimento eh, para todas las revistas para las cuatro revistas de seguir avanzando bueno y varios puntos más que no dependían solamente de, de, la, de la del trabajo que teníamos que hacer nosotros como editores sino que, más bien, eh, del apoyo que nos brindaba la institución. Eh, bueno, el problema que tuvimos acá fue que, que enfrentar fue que este era un tema técnico muy particular y nosotros no encontramos a nadie en Chile. Cuando postulamos este proyecto, nosotros pensamos, la verdad, en Mila Cahue, que en ese entonces era la representante de UOS para Latinoamérica. Pero al contactarla y, y, y decirle que queríamos trabajar con ella, ella nos dijo que estaba contractualmente imposibilitada, eh, ella y todos sus colegas eh, que ha de habla hispana, digamos, eh, para desarrollar este tipo de actividades, de asesoría. Entonces fue un, un desafío encontrar a esta persona y al final lo encontramos en Brasil. Él tenía trayectoria y experiencia en haber apoyado otras revistas en casos similares, así es que eh, recurrimos al procedimiento de proveedor único para eh, lograr este objetivo. En la octava actividad realizada fue una capacitación en el uso de la plataforma OJS para los editores y todo el equipo eh, editor en general de cada revista, considerando una comunidad de aprendizaje, es decir, compartiendo las experiencias, en talleres y a través de una plataforma de Moodle que nos permitió y nos permite eh, compartir material y experiencias. Entonces esta capacitación se hizo porque eh, uno de los objetivos del de, de, de planteamiento de la de la red era es, eh, facilitar los procesos editoriales a través de mecanismos online. Y entonces OJS por ser una plataforma de acceso libre, digamos sin costo, y algunas revistas ya la estaban usando, entonces la idea fue incorporar a todas las revistas de la red en esta plataforma. Y por lo tanto había que hacer una capacitación para personas con distintos niveles de conocimiento, desde un desconocimiento absoluto, total, de, de cómo funciona esta plataforma, hasta personas que ya tenían un alto entrenamiento y entonces también podían contribuir en la capacitación. Bueno, como la mayoría carecía de un entrenamiento suficiente, entonces se hizo esta capacitación que la ejecutó eh, Pedro Yera, que es la persona que aparece en la imagen al lado derecho. Bien, en este caso eh, se hicieron varios talleres eh, durante el año 2019 en dependencia de la biblioteca, eh, ese fue un, un aliado muy importante la, el sistema de bibliotecas de la universidad, puesto que eh, es, con, digamos, facilitó la, las instalaciones para que en esa... Eh, pudiéramos hacer las reuniones y las capacitaciones directamente con nuestro eh, entrenador, maestro, don Pedro Yera. Y el, la siguiente, por favor. Entre los problemas que uno se encuentra en esto es que el aprendizaje es más lento que lo que uno piensa que puede ocurrir. Es más lento. Eh, las, las plataformas tienen sus dificultades, distintas versiones, no es todo tan rápido y además que asimilar eso por parte del personal, digamos de las eh, editoriales de la revista, es lento puesto que no pueden dedicarle una gran cantidad de tiempo en general y hay que conocer un software nuevo, muchos no lo conocían, entonces esa es una dificultad que... Eh, significa que requiere una capacitación continua, como dice en la solución más abajo, se requiere una capacitación continua, no basta con talleres de inicio o de, de preparación para, para acceder a esta plataforma, sino que ya requiere después de un soporte permanente. Eh, también por su lado, la, la asesoría del experto requirió mucho más tiempo de dedicación y afortunadamente tuvo la, la buena voluntad de eh, hacer bastantes más horas con foco específico en cada revista, ya atendiendo específicamente a cada equipo editorial con su propia problemática para eh, introducirlos, meterlos al sistema de OJS. Entonces... Como resultado, obtuvimos una capacitación básica, eh, las revistas empezaron a trabajar en OJS, las que no estaban, y las que ya estaban, mejorando sus estándares. Pero, obviamente, eh, se requiere que esto continúe en el tiempo, puesto que van cambiando algunas cosas, y se requiere, entonces, capacitación permanente. La siguiente otra otro deficiencia que nosotros observamos eh, tiene relación... Tengo Victor? entendido que se cortó un poquito la comunicación. Sí. ¿Se retomó sí. ahora? Sí, sí un, unos sí. segundos, sí. Ahora, ahora se retomó. Disculpa, que estamos con problemas de, de, de red, sí. así que, pero... No, sí, yo también. Ya, ya pasó. Estamos, estamos sí. todos... Sí, ok. Entonces, les, les eh, comentaba que eh, necesitábamos tener conocimiento de este tipo de, de, de trabajo, eh, porque las revistas deben contratarlo y tienen que saber qué están contratando, cuáles son las limitaciones, cuáles son las posibilidades y quiénes pueden tener experiencia. Y entonces obtuvimos eh, la asesoría de Rinaldo Vidal eh, con taller eh, talleres en la en la misma universidad, la biblioteca central, y de esa manera se logró que eh, la, la, las personas a cargo de las revistas primero conocieran cómo es la técnica de hacer esto para el caso de en el mejor de los casos, poder hacerlo internamente, entre los equipos eh, editoriales, o tener la suficiente fortaleza como para saber qué contratar y cómo contratar a un especialista. Y ese fue la, la, el logro que obtuvimos. La siguiente, por favor. Eh, bueno, aquí tuvimos eh, eh, que informar a, a la ANID, problemas eh, de orden práctico, porque en la, en la grabación no, se, se perdió, digamos, no, no tuvimos la grabación de los talleres en sí mismos, que fueron presenciales, pero eh, lo que no impidió que se hicieran en todo caso se solucionó porque el asesor, Reinaldo Vidal, eh, elaboró informes escritos de sus presentaciones y entonces todo el material quedó disponible en la plataforma de Moodle de la comunidad de aprendizaje para que los actuales y futuros eh, editores o equipos editoriales puedan eh, acceder a esa información. La siguiente. Bien, la actividad número 10 eh, fue taller de buenas prácticas editoriales, gestión editorial general, que fue realizada por Sandra Rivera, que es la jefa de biblioteca del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Eh, nosotros sabíamos que, que como equipo de editores, como red de revistas, digamos qué cosas se hacían bien, qué cosas había que hacer para ser buen editor y qué cosas no eran buenas prácticas, pero no todos sabíamos lo mismo y sobre todo los equipos, eh, aquellas revistas que cambian cada dos o tres años de editores, hay gente que llega nueva y la verdad es que no sabe mucho cómo se manejan las revistas. Entonces Pensamos que era muy bueno tener nosotros un manual interno para nuestra red de revistas eh, que nos sirviera a nosotros con nuestras inquietudes, con nuestros problemas, digamos. Lo que hizo Sandra como metodología fue entrevistarnos a todos, a cada uno de nosotros de las 11 revistas, eh, indagando sobre las fortalezas de los equipos de editoriales, las debilidades y contrastando esta con estándares internacionales también de buenas prácticas editoriales. Se hizo un taller conjunto después con todas las revistas donde discutimos aspectos en que, nos, que nos unían, de interés común. Y eh, lo que hizo Sandra fue elaborar este material eh, escrito, digamos, en dos tremendos tomos eh, que están en esta plataforma Moodle que mencionaba recién Víctor. Eh, en uno de ellos está el manual de buenas prácticas eh, en general. Y hay otro que está el detalle de todas las entrevistas que están ahí para consulta nuestra, interna, digamos. Eh, hay descripción de cada una de las revistas eh, y también algunas indicaciones de cómo postular algunos índices, para incluirse en algunos índices. Eh, se hizo un extracto de este manual, dejando fuera todas las cosas que eran más eh, personales o más, más internas de, de, de nuestra red y se elaboró un libro sobre los resultados y estas experiencias para difusión general, que es la portada que ustedes ven ahí a mano izquierda. Lo bonito de este manual de buenas prácticas, a diferencia de otros que han aparecido, es que Sandra lo que hizo fue ir eh, alternando, fue, fue ir exponiendo las buenas prácticas, pero apoyadas con comentarios eh, extraídos de las entrevistas de, de los editores de esta universidad. Entonces, de, de alguna manera se hace mucho más eh, ameno de leer porque uno se siente identificado con los, con los comentarios eh, de editores que son editores como uno, digamos. El problema es que, eh, bueno, se revela información confidencial e institucional eh, que, que no es conveniente mostrarla, a pesar de que yo creo que finalmente todas las universidades tenemos los mismos problemas y todas las revistas también. Pero eh, decidimos dejar ese ese volumen digamos esos dos volúmenes el de las entrevistas y el volumen completo con todos nuestros comentarios el, el, el, el informe completo dentro de nuestra plataforma esto no afectó al logro de la, de la actividad porque finalmente logramos sacar publicar un libro digamos que contiene transcripciones de algunos segmentos de las conversaciones que era lo que yo les comentaba ahora. Este libro eh, va a salir, se ha demorado, porque ha habido algunos problemas internos a, aquí en la universidad, problemas políticos, digamos, en que no ha estado muy estable, eh, las autoridades han cambiado bastante, pero ahora eh, nuestro vicerector eh, de investigación eh, se comprometió a hacer un lanzamiento en enero de este manual, así que prontamente vamos a poder invitarlos a, a esta actividad. La actividad número 11 fue un taller sobre ética en prácticas editoriales que nosotros también al postular el proyecto <coughs> ya teníamos previsto quién iba a ser la persona que nos iba a asesorar, que es Vivian Bachelet. ¿Por qué? Porque ella, era, ella fue la encargada durante varios años de COPE para Latinoamérica. Ella es editora de la revista MedWave, que es una revista de medicina de la eh, ¿Y qué es, lo que es COPE? COPE es el Comité on Publications Ethics, eh, Comité de Ética en Publicaciones. Eh, nosotros con ella, bueno, revisamos conceptos de qué, de qué es la ética finalmente, el estado del arte en Chile eh, y a nivel internacional, las tendencias, porque esta, esto es como un work in progress, este, este, no es algo rígido porque van apareciendo cada vez nuevos casos y se van revisando estos casos y discutimos sobre la resolución, digamos, la solución de algunos casos con ejemplos específicos y reales. Esta parte fue muy entretenida porque Vivian nos, nos ponía un caso y nos preguntaba a nosotros como editores qué es lo que habría que hacer en este caso. Y claro, nosotros todos dábamos nuestra opinión, pero finalmente esto ya se había solucionado de una manera, digamos, justa y ética. Y eh, se daba la solución en este, en este comité, digamos. Si ustedes la consultan en esta página, hay varios casos reales también y están las soluciones, cómo estos casos han sido solucionados. Eh, Vivien hizo un informe para cada revista, para cada una de nosotras, nuestras revistas, digamos, con sus fortalezas, debilidades y acciones complementarias que se hacían necesarias para intentar por lo menos adscribir porque es muy difícil que a uno lo acepten en esta organización, pero por lo menos uno puede declarar <coughs> perdón, que uno eh, ascribe a estos principios. Y también ella hizo eh, un informe sobre ética de las publicaciones en general de las revistas para or eh, orientar las mejoras a nivel institucional. El problema eh, que nos encontramos acá, eh, como en algunas actividades anteriores, eh, eh, actividades anteriores, era que ella es un proveedor único, digamos. Es un tema de alta especificidad, eh, incluso, diría yo, a nivel internacional. Pero el impacto es que se contorne realmente con la mejor asesoría que se podía lograr, porque ella yo creo que es la única en Chile que, que, que se maneja tan bien en este tema. Y eh, recurrimos al procedimiento proveedor único, como otras actividades anteriores. Y bueno, lo acabo de decir, ella es un referente nacional e incluso internacional por la trayectoria y la experiencia que tiene en este, en este ámbito. Bien, ahora vamos a ir haciendo una, un recuento, una síntesis de aspectos relevantes que nosotros consideramos y que pensamos que logramos en el proyecto. Uno de los aspectos que vale la pena des destacar es este marco de una fotografía sin la fotografía, porque precisamente el problema en general es la escasez de asesores, de especialistas, en la oportunidad y en la cantidad que se necesitan. Entonces, eh, quizás entre los eh, auditores, a los presentes hoy día, uh, Habrá varios que pueden ser especialistas en algunos de los temas que nosotros hemos mencionado. El tema es que se desconoce quiénes son, cuáles son sus expertís y cuando se logra contactar a alguna persona, obviamente que es difícil que tenga la oportunidad para hacer un trabajo intenso en un periodo muy breve y en el momento en que se requiere. Entonces... Hacer coincidir todo eso resultó un problema importante y eso vale la pena tenerlo presente para quienes vayan a presentar futuros proyectos eh, porque hay compromisos de, de objetivos, de tareas de plazos y de presupuestos que son muy difíciles de lograr. Otro aspecto que nos resultó muy interesante internamente en la red de la Universidad Austral, fue el acercamiento que hubo entre la red y las autoridades. Al existir formalmente la red, y ya no solamente revistas aisladas, eh, sino que ahora actuando eh, en forma coordinada, hubo mejor acercamiento con las autoridades, eh, una, una, man, una comunicación más, más fluida, eh, en una estructura eh, administrativa mejor llevada, y entonces se logró que el tema de las revistas sea más institucional, es decir, se institucionalizó el tema de las revistas que históricamente pasaban a ser casi como proyectos personales, eh, con gran esfuerzo de algunas personas, por supuesto, sin desmerecer aquello, pero a veces alejado de los planteamientos institucionales. Entonces eh, esto acercó más las revistas al tema institucional y por su lado también una mayor conciencia de las autoridades con respecto a sus revistas ya que las revistas, eh, todas las revistas tienen como eh, eh, digamos responsable legal eh, ante cualquier cosa al rector eh, de turno y por lo tanto eh, las autoridades sí tienen que ver con las revistas puesto que eh, lo que pase bueno o malo es responsabilidad final legal del rector la siguiente eh, bueno, en, dentro de la misma experiencia interna entonces eh, tuvimos una muy buena colaboración entre los equipos de editores y de esa manera un fortalecimiento de la red, como ya lo mencionó Elisa anteriormente eh, el reunirnos, el conocernos, el trabajar colaborativamente, el tener eh, planteamientos sobre problemas comunes eh, nos ha favorecido, en general ha favorecido a la red, y se espera entonces que de continuar así, eh, las personas que vayan llegando a los equipos editoriales, se vayan incorporando, puedan más fácilmente eh, adquirir la experiencia eh, de los editores ya más antiguos y de toda la experiencia de la red eso fue un, una fortaleza importante lo otro obviamente que era uno de los objetivos del, del proyecto es el mejoramiento de los procesos editoriales y técnicos puesto que se trabajó en buenas prácticas editoriales ética eh, software eh, información base para juzgar para evaluar a las revistas, hacer planes específicos para hacer mejoramientos con objetivos bien precisos. Entonces, eh, sí se logró un mejoramiento importante, pero que se va a ver más en el largo plazo, obviamente, ¿no? No son resultados inmediatos, sino que requieren de más largo plazo, pero algunas cosas ya se ven eh, de inmediato, por ejemplo, la presencia de las de todos los artículos publicados con su DOI correspondiente en una plataforma a través de la universidad. Entonces ahora están de libre acceso todos los artículos bien eh, informados y catalogados como corresponde con su DOI. Eh, y eso ya es un adelanto inmediato, digamos. pero el resto son prácticas de manejo de las revistas que van a tener que ir avanzando en el tiempo. La siguiente. Eh, otra, otro logro general súper importante fue la política institucional que mencionaba eh, Víctor anteriormente. Tal como lo decía, cuando eh, empezamos a, a, a armar este, este, esta política, digamos, eh, quisimos ver algunos referentes y no existía. Hablamos con varios editores de otras universidades y nos decían que no, que ellos no tenían política. Y que si nosotros hacíamos una política, eh, iba a ser muy bueno para ellos también. Nos preguntaron si la podíamos compartir. Finalmente, como contó Víctor, trabajamos eh, con, con editores de 11 revistas, fue un trabajo muy colaborativo, muy fructífero, y creemos que esto siente un precedente, por lo menos, o sea, a nivel institucional nuestro, la política en este minuto está siendo... Eh, aprobada y tramitada para hacer una resolución o algún decreto con ella, ¿no? porque obviamente que lleva también platas asociadas, por, por eso no es, tan, no es tan fácil de llegar y aprobarla, eh, pero también creemos que es un precedente digamos, para todas las demás universidades que quieran apoyarse en este documento base y adaptarla a sus necesidades institucionales. Eh, podría ser muy positivo de aquí a los próximos años, digamos, que todas las universidades en Chile que tenemos revistas eh, pudiéramos contar con una política institucional. Eso sería, sería maravilloso para el avance de las revistas. Tal como dijo Víctor también, eh, muchas veces y aún eh, las revistas son esfuerzos personales de los editores y de los equipos editoriales eh, y hay veces también que los equipos se renuevan con tanta rapidez que no alcanza a ver un, una comunidad de aprendizaje y un relevo, digamos, del aprendizaje. Todo esto está normado en esta política eh, en que se dice, como, como criterios generales, obviamente, eh, cómo debiera ser eso, qué revistas ingresan, qué revistas, cómo, qué revistas salen y cómo salen, por ejemplo, de un, de un, de un conjunto de revistas de una institución. Es bien interesante esta política, eh, obviamente no vamos a poder eh, meternos en ella ahora porque daría como para otra conferencia, por lo menos 45 minutos más para explicar solamente la política, pero eh, creemos que es un gran aporte a, la, a las revistas en general en Chile y quizás también en Latinoamérica, viendo que un instituto tecnológico mexicano eh, se sumó a nuestro equipo para armarla. ¿no? Y lo otro eh, es la formalización institucional de la red y del coordinador, en este caso coordinadora de la red, eh, mediante dos resoluciones, la resolución 4 y la resolución 5. Eh, no estamos muy de acuerdo en el texto, como lo redactaron ahí cuando nos mandaron en la resolución armada ya, eh, porque por ejemplo dice que los editores tienen... No me acuerdo, Víctor, pero creo que eran dos horas a la semana o algo así, o seis horas a la semana. Y la verdad sí. es que el trabajo editorial es bastante más largo. Entonces, claro, nos dejaron de un poco mermados en cuanto a nuestra responsabilidad, pero bueno, son cosas que se pueden ir mejorando. Por lo menos apareció la, la, la formalización y eso ya nos, nos, tiene, nos deja en buen pie. Bien. Eh, para complementar lo que decía eh, Elisa, eh, el tema de, la, de, de este reconocimiento institucional eh, de la formalización de la red eh, es importante porque por primera vez la institución Universidad Austral de Chile reconoce el cargo de editor como un, una, digamos, una actividad que se puede declarar en el informe de actividades o que, que puede eh, ser reconocido para efectos de la carrera académica. Antes de eso, bueno, como pasar, eh, pasaba en la Australia y en muchas otras universidades, era solamente buena voluntad. Eh, bien, en, en cuanto a otros hallazgos y logros generales, ya hemos mencionado la comunidad de aprendizaje, el contacto con una plataforma de fácil uso, que es la misma que se usa para la, la docencia, entonces lo, los editores y el personal de las revistas está eh, familiarizada con, con esa, con esa eh, plataforma, que en nuestra universidad se llama Cibeduc, pero que es una plataforma de Moodle, y entonces allí eh, se creó una especie de curso, ¿no es cierto? Como si fuera una asignatura, eh, donde participan todas las revistas, todos los editores, todos los equipos eh, que participan en el trabajo de las revistas para eh, intercambiar experiencias, documentos, entonces todo el material relevante se va almacenando allí, se intercambia y eso queda también como repositorio para los nuevos integrantes que vayan llegando y pueden acceder rápidamente a la información y al historial de lo que ha ido sucediendo. Eso también es algo interesante porque va a ir fortaleciendo, esperamos, eh, a los equipos en el futuro. Y como ya se mencionó, el libro de buenas prácticas editoriales de Sandra Rivera, pensamos que también es un hito relevante porque va a ser un libro eh, que si bien tiene un, un centro en un caso particular que es la Universidad Austral de Chile, pero digamos la universidad tiene revistas como las tienen todas las universidades con los mismos problemas, las mismas virtudes y dificultades y por lo tanto pensamos que va a ser eh, una muy buena herramienta para otras eh, eh, universidades porque eh, nosotros relatamos nuestros problemas nuestras vivencias eh, explicamos cuáles son nuestras fortalezas nuestras debilidades, nuestros anhelos nuestras frustraciones, gran parte de esas cosas eh, quedaron en los comentarios eh, digamos, de, lo, de, lo, de las entrevistas eh, y quedaron reflejados en el libro a través de los textos que preparó eh, Sandra y de las mismas expresiones de los distintos entrevistados. Por lo tanto, eh, pensamos que va a ser una herramienta interesante para eh, revistas de habla hispana en general. Eh, y yo no sé cuál va a ser la forma en que se va a hacer público eh, esta, este manual, pero se espera que sea de libre acceso digamos bastante universal la siguiente la siguiente es agradecer muchas gracias, ahí estamos en reunión pasándola súper bien, votando no sé qué cosa pero nos reímos mucho y lo pasamos muy bien y creo que eh, es un punto, el punto básico de esta de, de la, la fortaleza básica digamos de, de las revistas es tener una buena red una buena red de revistas muchas gracias a todos ustedes gracias por su atención muy amable muchas gracias eh, Víctor y Elisa eh, bueno, ¿qué quieres que diga? los felicito, maravillosa iniciativa, eh, sentimos un, una sana envidia si sí, se puede decir que hay envidias sanas <risa> eh, pero bien, o sea eh, soy testigo de bueno, me parece que nos conocimos dentro de uno de estos encuentros de editores y siempre eh, hemos tenido varios pensamientos en, en, en, bastante en la misma línea. Y que claro, ustedes eh, tienen eh, la audacia de haber dado el, el primer paso, y que creo que es fundamental dentro del tema del reconocimiento de, de los equipos y de la labor del editor dentro de las instituciones, eh, donde la mayoría de ellas, o sea son entes casi fantasmales o sea que no, no están plasmados en, en, en ninguna parte y dos conceptos que ustedes eh, me parece que son clave el tema de que al fin y al cabo eh, el responsable es el rector <risa> y, y, y, y con eso es que también eh, el hecho de que una revista tenga el, el logotipo o el patrocinio de una universidad también significa una responsabilidad eh, corporativa o sea Está, está jugando con el nombre de algo que es mayor eh, de lo que se podría pensar. Eh, me gustaría eh, abrir eh, los micrófonos si es que alguien eh, tiene consultas. Eh, no he estado revisando el tema del... Si hay preguntas acá en el chat. Pero eh, eso, dejo eh, abierta la palabra para quien quiera eh, hacer las consultas. Que levante la mano y, y le damos eh, el micrófono. No sé si alguien más quiere comentar de los que están por acá. A ver, voy a, a ver, acá tengo tres, eh, ya tengo tres en eh, manos, eh, voy a partir por eh, Gonzalo Cerda. Eh, Gonzalo, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy Por favor, si tenés alguna consulta, eh, porque también tenemos a Elena Horta, a Gonzalo Córdoba y a Francisco Andrés para la conversación. Eh, bueno, no sé si me escucha. Eh, quería felicitar a Elisa y Víctor por el tremendo trabajo que han desarrollado, es absolutamente ejemplar. Soy editor de la revista Arquitecturas del Sur de la Universidad del Bío en Concepción. Eh, nosotros hemos logrado coordinarnos con las revistas de la propia Facultad de Arquitectura, que son tres. La revista hábitat sustentable la revista Urbano y la revista Arquitecturas del Sur. Pero muy escasamente también con la revista Maderas de la Facultad de Ingeniería, pero no con las demás revistas, de manera que el trabajo presentado me parece absolutamente sorprendente y ejemplar. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Teresa Gonzalo. Vamos con Elena. Elena, ¿está por ahí? Su micrófono, Elena. Sí, está apagado el micrófono de, de Elena. A ver, eh, voy a ver si lo puedo... Yo... Un segundo. Elena, eh, a ver, solicitar... A ver. Pedro, tú puedes ver que no, no, no sé por qué no, no, no puedo activar el micrófono. Me parece que es eh, un problema de ella porque tiene la opción de activar el, el audio. Ya bueno, por el, el chat. Sí, sí, Elena, si tienes algún problema, nos comentas. Ahora le voy a dar la palabra a, a Gonzalo. Gonzalo Córdoba, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto, perfecto. Oiga, eh, la experiencia que ha compartido me parece muy, muy valiosa, muy, muy interesante. Eh, donde yo trabajo, bueno, yo soy de Perú, eh, trabajo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es una universidad pequeña de los jesuitas. Estamos en el, en el proceso de eh, tener la revista institucional Silex. Eh, en OJS, este año hemos empezado ya con, con ese trabajo y apuntamos a que eh, por, eh, dentro de poco tiempo puede estar también ya indexada en algunos sitios. ¿no? Entonces, eh, esta experiencia que han presentado me parece bastante valiosa para enrumbar el camino, eh, poner por allí algunos eh, ajustes a ciertas cosas que ya teníamos mapeadas. Eh, y definitivamente, pues eh, me parece muy interesante, agradezco mucho el, el que hayan compartido con, con tan tan buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo tenía, bueno, antes eh, tenemos a, a, vamos a tener a, a Carla, Edith y a Leonardo un segundito. Eh. Claro, para mí me, me parece eh, muy interesante eh, la iniciativa de... de del libro que iban que a editar. Y claro, me parece que la solución es que lo hagan por Open Monographic System. O sea, que, que me parece que también el, el, el próximo paso dentro de todo el tema editorial universitario, es así como se ha, hemos adaptado y hemos entendido y hemos llevado bastante bien lo que es el OJS, el tema del, del primo de los OJS, que es el OMS, que básicamente... Eh, es muy parecido y me parece que es la solución más lógica para los editores eh, poder a, ocupar esas herramientas también, que me parece que es un camino que no se ha explorado mucho. Eh, hay, creo que en la Chile y en otras partes ya lo están ocupando, pero es, es una muy, muy, muy buena alternativa. Voy con la palabra para eh, Leonardo, luego Edith y después Carla. Leonardo, ¿estás por ahí? Leonardo Anasuna, ahí está, ahí está. Leonardo, te escuchamos. Aló, hola, hola. Hola. Sí. Uh -huh. eh, bueno, yo más que nada también hacer una gran felicitación para ambos, para Elisa, y para Víctor, por este tremendo trabajo a pulso y que además Gracias. con objetivos tan concretos y, con, y, y logrados, obviamente, ¿no? O sea... Es una, de verdad, es un orgullo para nosotros desde el Instituto de Arquitectura también tomar o tratar, bueno, no quiero decir así tratar, sino que tomar esta aposta que Elisa nos va a dejar con la AUS y ser dignos sucesores de, esta, de este proceso. Así que bueno, ahí yo también quiero hacer alguna pregunta porque claro, ¿cómo, cómo se hace para poder eh, impulsar por un lado... Eh, Números especiales, ¿existe alguna metodología en que uno puede decir, mira, eh, tenemos una perspectiva crítica que queremos eh, explorar, aunque no sea propiamente tal de la, la de la revista, ¿no? pero con editores especiales invitados, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Qué recomendaciones nos harían ahí en ese sentido? Yo lo digo como también partícipe de esta nueva época que se viene y, y también saludar a mi colega Alejandra que está por ahí también. Víctor, respóndele tú, porque sí, él, bueno. él, es, él es mi nuevo jefe. Ya, ya lo conversamos ah, nosotros. Ah, ya. <risa> ya. El, el director bueno, del Instituto de Arquitectura. Eh, voy a contestar en función de la experiencia que yo tuve. Yo ya no pertenezco a la revista, no pertenezco tampoco a la universidad. Yo me retiré formalmente en marzo de este año. Entonces... Eh, la experiencia que tuve anterior a eso, ¿no es cierto? De hasta, yo estuve hasta el año 2020 como editor de la revista Bosque. Bueno, el tema de los números especiales siempre ha traído algo de controversia, por lo menos lo que me tocó ver a mí. Eh, tuvimos nosotros varias solicitudes de hacer números especiales eh, y entonces, primero uno se encuentra con una dificultad. Eh, administrativa o, o de normativa reglamentaria, porque si no aparece eso en las normas de la revista, entonces hay que empezar a crear una normativa para números especiales, para no ser, eh, digamos, eh, digamos, carente de equidad, porque después puede aparecer otro y un siguiente y así sucesivamente, entonces cómo organizar esto, eh, para tener la mayor justicia posible. Entonces, eh, habría que pensarlo bien y revisar si la normativa de la revista considera números especiales o no y si no lo considera desarrollar una política una fórmula de cómo eh, y, o bajo qué criterios se puede desarrollar un número especial porque si no sería un poco arbitrario eh, sería como se podría entender se podría entender que es como de, según el amigo del editor ¿ya? entonces hay que evitar eso de todas maneras y por lo tanto, eh, primero, como digo, institucionalizarlo eh, en lo más posible. Pero como no se puede tener todo reglamentado, hay que tener cierta flexibilidad. Y el tema de los números especiales es que sí se puede hacer con editores eh, asociados, distintos al equipo tradicional, que también hay que establecerle sus eh, características, ¿no es cierto?, eh, qué, qué requisitos deben cumplir. Porque eh, normalmente... La, el número especial, si, si viene como una necesidad o como una solicitud de afuera, ya sea por un congreso, una bienal, en el caso de los arquitectos que parece que son bien dados a que así se van reuniendo y presentando muchos trabajos, entonces si la solicitud viene por ese lado, el interés del, del, de esas personas, eh, en el caso, lo digo por el caso que no, nos tocó vivir a nosotros, de los congresos, es publicar su, sus trabajos. Pero la revista tiene que mantenerse estos estándares de calidad y de línea de editorial que no puede dejar de lado. Eh, y no por sacar un número especial, va a, a, digamos, torcer su camino. Entonces hay que tener cuidado de que el nivel de calidad sea equivalente a lo que la revista publica habitualmente, eh, que no sea un atajo para publicar cosas que normalmente no se habrían publicado eh, en los procesos normales de arbitraje. Entonces, eso es una dificultad. Ahora, si la propia revista es la que decide desarrollar un número especial eh, y salir a buscar al mundo eh, colaboraciones, entonces tiene más control de la situación y eh, puede planificarlo con más tiempo. Eh, y de esa manera, asegurarse que la calidad de ese número especial va a ser equivalente o superior a lo que se hace habitualmente. Pero yo tengo sí, un comentario, que, Víctor, sí. ahí con eso. Yo porque, también quiero complementar. Ya, porque si es un número especial, por ejemplo, la AUS publica 12 y 12 artículos, 24 al año, un número uh -huh. especial significaría 36 artículos, lo que bajaría el índice de impacto, son muchos artículos Además. en un año. Claro. Lo que hay que hacer ahí es Justamente. agarrar un número temático, simplemente uno sí. de los artículos convocar con un tema. Justamente. lo que es un problema también ¿Sí? que si tú justa, composes, justa. a veces no te llegan lo suficiente o, o, o tienes que rechazar varios en el camino yo, y yo voy a poner un una dificultad más ¿Sí? una <risa> dificultad más <risa> Eh, claro, yo estoy de acuerdo con el tema, de, de, de, de, eh, el tema del factor de impacto, que eh, para los indexadores los números de no existen, es un número más, o sea, eh, tienen que entender que, eh, que eh, lo, es, lo que se mide es el número de artículos en un periodo de tiempo, y esto puede eh, generarte una distorsión dentro del factor de impacto. Eh, el, claro, la otra dificultad pensando eh, en las nuevas formas de publicar. O sea, ¿cómo pones un número especial dentro de una revista que, que, que, que es un volumen abierto? Publicación continua. Eh, claro, ¿cómo pones un...? un ahí lo que, lo que se debería hacer es, es abrir ciertos, eh, ciertas eh, áreas dentro de la revista, como dossier, y tenerlo abierto durante el año y que se vaya alimentando. Pero como bien dice Lisa, y dice Victor, hay que tener muy bien el tema del control de la calidad que no tampoco se te vayan a disparar el, el número de artículos po, por esto mismo y claro, y ahí hay una, tema, hay una discusión que yo he escuchado más de uno de, de, de los encuentros que ha habido de editores, del de, de tema de, de la aceptación de los trabajos a Congreso que los defensores dicen que, claro, si pasó por una revisión de pares para entrar a un Congreso, eso valdría, eso es un tema que, que, que está en discusión, yo lo he escuchado con... con sí. No, no, no, no, no, no, no, no. son sí, objetivos claro. distintos Pero estado, exacto, distinto. pero pero sí, yo he escuchado incluso a, a, a Vivian Bachelet decir que, que eso no, no, no, no tenía ningún problema de mala conducta. Eh, bien, pasamos a, a, a Edith ahora. Edith, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Víctor y Elisa. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. <risa> Edith, ¿a las una, a las dos, estás por ahí? Vale, sí, Edith se fue. Edith, bueno, si me voy a pasar... Y Ronaldo, entonces... yo, quería, yo quería comentar algo sí, sobre sí, lo que sí. dijo el editor de la revista Arquitecturas del Sur, Gonzalo Cerda, y bueno, ellos tienen un, un, una manera de funcionar que a mí me gusta mucho, que tienen una persona encargada que les maneja los JS a las tres revistas, entonces finalmente nosotros aprendimos a manejar los JS más o menos, algunos más y otros menos, pero ahora que yo me voy de la revista AUS, viene una editora nueva, pero ella no tiene idea del JS. Entonces, eh, el, el, ese recambio de personal de los equipos editoriales eh, requeriría de que cada persona que entra maneje el OJS para poder manejar la gestión editorial a través de este sistema. Pero lo que hace la Universidad del Bío Bío es tener una persona de planta en el OJS y los editores rotan. Y los editores hacen sus labores editoriales. O sea, un encuentro mucho claro. más práctico digamos. Claro, es un poco lo, lo, lo que hacemos acá, antes de darle palabra a, a, a Carla, es justamente eh, es más bien lo que hacemos acá, que el, el editor se dedica a editar, a ver el tema de contenido y hay un equipo que trabaja eh, en la administración de los JS siempre eh, siendo una suerte de soporte sí. y claro, y, y es importante que, que este equipo es el que debería garantizar el, el, la existencia en el tiempo, de que la, la, los, eh, los cambios de editores que siempre se dan, la persona que, nueva que, que llega tenga por lo menos un equipo que tenga cierto manejo y que también la pueda capacitar porque también el OJS va cambiando en el tiempo. Eh, Carla, ¿estás por ahí? ¿Carla? Carla, no Carla, Carla Sí, Carla. sí. <risa> voy, a una, voy a traer una Ouija <risa> ¿Verdad? Es como jugar a la Uy, eh, A ver, eh, Elena, tal vez eh, también escucha a Elena por ahí, habrá vuelto. ¿O yo? Sí, yo oigo, yo oigo. El, Elena, por favor, sí. Eh, eh, no, eh, de, de momento nada. Eh, quiero hacer después una consulta, pero no, no era en relación con lo que estamos conversando. Bien, entonces vamos, eh, si eh, Carla, bueno, después nos indica si vuelve, vamos con, eh, y vamos a ir con Andrea eh, Rubilar, después a Alejandra Soto, y después Alejandra Sh Shiptan, así que, traigo bien, creo que no. Andrea, te estamos invocando desde acá. ¿Aló? <ríe> sí, Hola, Pedro. Pedro sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí. Sí. Mira, yo soy Andrea Rubilar. Estoy trabajando hace dos años como coordinadora de revistas en la Universidad Autónoma. Y las revistas son nueve revistas actualmente y están en distintos niveles de avance. Eh, eh, yo encuentro que el proyecto que armaron es un proyecto maravilloso porque eh, abarca distintos niveles del trabajo editorial. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos. Es eso que hablaban sobre eh, que los recambios en los equipos editoriales eh, son muy rápidos y la instalación de las capacidades eh, toma un tiempo. Entonces, eh, no sé si el componente, que tra si trabajaron un componente en el proyecto sobre cómo fortalecer o disminuir en realidad las resistencias. Porque hay eh, equipos que están muy de, de orientados todavía a la forma de trabajo sin el OJS, e incluso eh, como eh, en orientación a lo que eran las revistas impresa. Eh, eh, eh, en ese sentido a mi pregunta. Gracias. A ver, eh, Sandra, eh, o sea, con alguna, alguna después, eh, un par de cosas nada más. Al respecto, eh, primero el, el tema del de, de, recambio eh, se puede fortalecer, se puede mejorar si institucionalmente se reconoce la actividad que es lo que la Universidad Austral está consiguiendo, digamos, a través de la red. Es decir, un reconocimiento formal de la actividad de edición de revistas como parte de la función académica. Esa es una, una cosa que ayuda al recambio, cosa que hasta hace poco no teníamos y el recambio era más difícil y se transformaba en algo más bien personal. Y el tema de la, de, digamos, de ascribir a tecnologías nuevas, eh, yo creo que va un poco con, con la época, ¿no? Eh, me tocó, yo estuve en varios años en, como editor de la revista Bosque y antes en otras labores de, de colaboración también, desde hace muchos años antes. Entonces, eh, me tocó ver un recambio de equipos editoriales en casi todas las revistas. Yo era el dinosaurio que quedaba allí nomás. Eh, y resulta que la gente más joven ya viene con esta impronta de la tecnología en general y eh, a, asumen con más facilidad eh, el trabajar digitalmente. Eh, a mí me tocó eh, hacer el traspaso del papel a lo digital. Y luego hacia el OJS, digital al principio, con electrónico, ese tipo de cosas, y después entrar a, la, a una plataforma de edición. Entonces, eh, las nuevas generaciones ya vienen eh, más con mejor ánimo frente a eso. Yo no tendría tantas eh, aprensiones en ese sentido. Yo quisiera comentar ahí eh, que no, las nuevas generaciones, pero hay áreas y áreas. Yo, yo, yo sé que los arquitectos son bastante fetiches les gusta tener el ejemplar en la mano, leer la tinta, les gusta el diseño, les gusta tener la, la revista en la mano. Pero hay un tema de costos ahí, entonces yo, yo, yo prefiero, eh, si tenemos plata, invertirla en otra cosa. Eh, hay, que, hay que conversarlo y yo creo que la experiencia que tenemos tú y yo, Víctor, y los, los, que están, los que hicieron este proyecto, se darán cuenta de que con las pocas monedas que tiene, con que cuenta cada revista, que ahora están normadas, hace dos años que están normadas, porque antes, como decía Víctor, el que más golpeaba la puerta de la vicerrectoría era el que más tenía, le daban plata, digamos. Eh, pero ahora está normado, las UOS reciben tanto, las COPUS tanto, la CIELO tanto. Eh, y, y con eso, digamos, eh, no alcanza tampoco para eh, darse el lujo de imprimir ni 500 ejemplares, ni siquiera pocos ejemplares. Entonces, la poca plata hay que invertirla bien. Y en ese sentido es bueno tener una red de revistas para, para conversar estos temas, que no vengan como impuestos de arriba, conversarlos realmente y conversarlos con las autoridades. Por eh, ejemplo, sí. perdón, una, una cosa más. por ejemplo, sí. eh, eh, con una red de revistas, o sea, como a modo institucional, se puede contratar un software antiplagio, que cada revista por sí sola no podría sostener. Entonces, esas cosas son institucionales y es mejor gastar dinero en eso que en imprimir un par de revistas que van a quedar estacionadas en alguna repisa por ahí de alguna oficina oscura. ¿no? Además que ¿Es mandar, mandarlas por correo es súper caro. Es más caro sí. que imprimirlas. Eh, disculpa, Pedro Robles, ¿tenía la, tenías la mano levantada y viene Alejandra Schvetan. disculpas, <ríe> mi, <ríe> mi pronunciación debe ser muy mala. <ríe> yeah. muchas gracias, eh, Hola, gracias Elisa y Víctor, por la experiencia de entrega, son muy, muy enriquecedoras para lo que nosotros también hacemos como, como re, apoyo a la revista. Tenía como dos preguntas. Eh, vi que colocaron una plataforma para colocar todo lo que fue no sé, charlas, documentación, esto estaba en Moodle. Entonces esto les permite a los nuevos editores o equipos de editoriales entrar y revisar esa documentación, como instruirse y ir aprendiendo en forma autónoma, o hicieron como una especie de, de curso en línea, okay. como es? aprovecharon esa plataforma para un poco transmitir las experiencias y las capacitaciones que se hicieron. Y la otra es cómo colaboró, eh, cómo se, fue la relación del, la, o la dirección del proyecto en relación con la biblioteca, si ¿Sí? ustedes, los editores, lideraron el proyecto o fue la biblioteca o en conjunto hicieron el proyecto para llevarlo a cabo. Responde pues ah, tú la uno y yo la dos, ya, Víctor. Ya. La, la primera <risas> parte sobre la, la plataforma, eh, la, la universidad contaba con una plataforma para... Eh, docencia, eh, que la fue cambiando a la plataforma de Moodle. Entonces, los, los, los, el personal académico en general empezó a transitar lentamente, por un proceso de varios años de traslado de una <coughs> plataforma a la otra, de varios años empezó a trasladarse a Moodle. Entonces, cuando entramos en este proyecto, eh, ya una buena parte de los editores habían tenido experiencia con Moodle, pero no todos. Entonces, eh, al principio fue un poco difícil para algunos porque, bueno, todos ustedes seguramente que trabajan con alguna de las plataformas o les ha tocado cambios, y eso significa que hay que apretar otros botones, las funciones son de una manera diferente, eh, no siempre es tan fácil. Eh, pero eh, tuvimos también ahí la asesoría de Pedro Llera que él maneja muy muy bien ese tipo de, de software, de, de herramientas, y entonces eh, él armó la estructura de un curso, es como una asignatura, es como tener una asignatura, ¿no es cierto?, la que tenemos en la, eh, eh, para, para los estudiantes, pero este es un, una, una especie de asignatura que está hecha para la, la red. Y entonces ahí hay distintas secciones donde se incluye material según el tema o su tipología. Y de esa manera, eh, todos los que ingresan como participantes tienen acceso, digamos, al material que está disponible. Y la idea es irlo alimentando y renovando todo lo que sea posible, además que todos pueden participar, esa es la ventaja, que todos pueden participar y aportar material eh, o comentar al respecto, foros, en fin, eh, discusiones, eh, subir archivos, enlaces, etc. ¿Sí? Es decir, eh, se trata de de que ese tipo de, de herramienta sea más estable que el clásico grupo de WhatsApp, que también se, se usa y se transmite información rápida por ahí, ¿no es cierto? Pero eso muere rápido, muere muy rápido. Eh, la idea es que esos buenos enlaces o esos buenos documentos que se transmiten por vía más informal eh, queden eh, almacenados en una estructura más, más permanente para que todos lo puedan utilizar pero es, perdón, es parte del proceso natural de adaptación hacia la plataforma y por lo tanto estamos obligados, o están los futuros eh, académicos obligados a usar esa plataforma, no tienen otra opción porque esa es la que formalmente está utilizando la universidad. En, okay. en virtud del tiempo, Alejandra, si estás por ahí, porque pero, yo creo que cinco minutos más, Alejandra... Tengo que responderle a, sí. a la segunda sí. pregunta. Ah, Elisa, disculpa, pero, ¿sí? falta Elisa, sí. Sí, y quería estoy, decir, peor estoy peor que los moderadores de los, de los candidatos, ¿no? yeah. <risa> Pero no Complementando lo de Víctor, pero esa plataforma no sería nada si no nos estuviéramos eh, juntando permanentemente en la red. O sea, la red para mí es el núcleo acá. Mm -hmm. Nuestra relación con la biblioteca es de amor y odio. Estamos inmensamente agradecidos a la biblioteca que se haya hecho cargo de la revista, que haya implementado los JS, de que nos haga la marcación, a muchas revistas les hace el diseño. Eh, ellos han sido, y Luis Vera es un pilar ahí fundamental, y, y en ese sentido nos amamos. Pero por otra parte, también tenemos nuestro, nuestras peleitas con la biblioteca, eh, por ejemplo, que no quiere actualizar el js porque dicen que está bien así, eh, que la marcación es tremendamente lenta, repente hay tres meses de espera para que uno pueda recién marcar y, y, y, o sea, y poner arriba la revista, eh, y hay varias cosillas así que, que nosotros queremos mejorar, y que la biblioteca se resiste. Entonces, es, es, tenemos que ir como... A través de este proyecto, yo creo que nos hemos aprendido a conocer mejor y vamos a, a, a tener que trabajar entre la red, la vicerrectoría y la biblioteca, nosotros tres unidos, digamos. Cosa que no hacíamos antes. Ok, muchas gracias. Alejandra, si estás ahí, disculpa. Sí. Vale. ¿Me escucha? sí Sí. Eh, bueno, primero felicitar a, a Víctor y Elisa por el, por el proyecto que han llevado adelante, la presentación que fue muy clara y, y muy precisa sobre todo lo, sobre lo objetivo y todas las actividades que, que pudieron desarrollar. Y ahí, bueno, yo he estado trabajando con Elisa justamente en este proceso de instalación de, de capacidad y me ha tocado participar directamente y, y en esta conferencia. Ella es la próxima editora de la revista OS, por si acaso, la, la Alejandra. Y claro, me ha tocado ver directamente la complejidad que tiene este proceso de, de, de traspaso, específicamente por lo que conversaban antes de, de los JS y cómo eh, si capacitar o no a los editores y tener un, eh, una persona que dé el apoyo específico en este tema, eh, y que hace un poco complejo quizás este proceso, eh, y la duda o la, o la consulta, lo hemos estado un poco conversando con Elisa, era... ¿Qué opinan de otros sistemas que pudiesen complementar o simplificar estos procesos, eh, otras opciones de plataformas disponibles, los por los contras que eso pudiese tener? Estás, eh, Alejandra, ¿te estás refiriendo a lo de bien Bachelet? Sí, u, u otras, no sé si, claro. Porque ella tiene, está, está trabajando con unos indios ahora que tienen algo similar a OJS, pero mucho más fácil y amigable. Yo no sé si acá la gente que está acá los conoce, esas plataformas. ¿No? O quizás quizá otra opción es distinta a la que ella está, claro, a la que ella ha explorado, pero, pero quizás, claro, con Elisa ya lo hemos conversado, pero pudiese haber alguien más que conoce otra opción eh, o que ha tenido la experiencia de, de probar con otras eh, plataformas. Mira, yo, yo básicamente he escuchado un par, eh, pero claro, eh, tienen la, la complejidad de que no son de acceso abierto y ya está entrando el tema de, de, de tener presupuesto para otras plataformas, es complejo. Eh, yo, eh, bueno, de, de, de esta variante India, no, no, no, no, la, no, la, no, la, no la sabía, pero... Es mira, pagada, yo es claro, Ah, de, de pago, o sea, sí, sí. es que el, el tema de... de te aumenta el presupuesto y me parece que, eh, a ver, no creo que sea una muy buena idea. Eh, que si está, están en un grupo de revistas que unas estén en una plataforma y otras estén en otra plataforma yo creo que son decisiones consorciadas también o sea, si están todos de acuerdo me parece que es legítimo pero si no, eh, puede causar más de algún problema cuando unos se agrandarizan con una línea y, lo, y los otros con otra, porque, claro tendrías que tener dos soportes para, uno para OJS, otro para el, la otra plataforma y Hablemos en realidad, o sea, el presupuesto siempre es escaso en estos casos. Y salió Verso. Edith tiene la mano arriba. Elena, perdón. Elena, Elena. Elena. El micrófono. Elena, la, está apagado. Elena, estás por ahí. En realidad es como una ouija. ¿Eh? Esos, son los tablets, esos son los tablets del pasado. Ay, bueno. No escucho, no, no puedo darle el Bueno, no sé quién más estaba en espera. Eh, está Oscar, Manu y Leonardo que ya serían las tres últimas personas, porque yo creo que estamos un poquito pasado el tiempo. Si no, eh, por favor, pueden dejar en eh, consulta y preguntas se las podemos hacer llegar. Y también yo quería comentar que la próxima semana, el próximo martes, también vamos a, a seguir con, esta, con este, estas actividades. Y la próxima semana vamos a estar hablando de derechos de, de, derecho de autor con eh, Claudio Osa, que es el director del Departamento de Derechos Intelectuales acá en Chile, que creo que es un tema que también... Eh, eh, eh, Siempre falta información y siempre es bueno saber. Eh, Oscar, eh, vamos contigo. Eh, no está, voy a ir con Manu y con Leonardo. Voy a, por favor, ahora sí que estamos como ya al límite del tiempo, ojalá comentarios breves, por favor. La difusión de las revistas, si la abordamos, no, no abordamos la difusión no. de las revistas. No, eh, eso, eso debería eh, ser como resultado de la política, del, del instrumento de política de las revistas, digamos la política de la universidad con respecto a sus revistas, para que eh, la universidad eh, actúe más en la difusión de las revistas, porque actualmente es un esfuerzo de cada revista. Se, se se ve que, la política, que la política eh, contribuya en el sentido de que la institución se hace cargo de estos hijos que tiene y los promueve por el mundo. A propósito de eso también nuestra y lo pusimos al final del proyecto de la net, ¿no? Que nuestro nuestro próximo paso debiera ser armar una editorial de revistas de la universidad para optimizar recursos, por ejemplo tener un community manager para que les hiciera difusión a todas las revistas, tener un, una persona que marcara todas las revistas, claro. alguien que manejara los eh, JDS. Eh, es, lo, es lo que Perdón. comentaba, disculpa, va, va para allá, es el tema de lo que antiguamente hacían las editoriales universitarias en papel, es poder tener eso para en digital, o sea, y como les comentaba, el tema de, de, de, del libro, que, todo, que haya una coherencia editorial una coherencia de imagen, una coherencia lo que es una editorial universitaria eh, sí. creo que el camino va para allá, Víctor disculpa sí. sí, no, está bien, eh, con respecto a la, a la difusión tiene todo eso que ve y eh, por ejemplo eh, el manejo de redes sociales es muy importante, uno ve las revistas de alto impacto a nivel mundial tienen un manejo de redes sociales muy muy bueno, muy intenso pero nosotros no tenemos presupuesto para eso porque alguien se tiene que dedicar a eh, estar en el Twitter, en el Instagram, en eh, Facebook o, o en la red que, que corresponda, ¿no? Eh, o en todas ellas. Entonces, eh, se necesitan personas dedicadas a esto. Por eso tiene que ser más institucionalizado, para tener un financiamiento de, para que haya personas que se dediquen a atender a varias revistas, ¿no es cierto? Atiendan a varias revistas en su comunicación por redes sociales. Eso es muy importante hoy día. Es justamente, y toda esta institucionalización de, de, de la labor va a eso, o sea, que los equipos editorios, ustedes como, eh, eh, se dediquen a revisar los contenidos y a, claro. a generar la calidad, la calidad de cada es. revista, Así y es. que cuenten con un equipo técnico y de apoyo, uh -huh. que ustedes puedan descansar en ello, de los procesos que en realidad no, no, están, no son 100% dedicados claro. a la calidad tener community manager, tener un equipo de que les, les haga el soporte de JS, sí. tener un equipo también de marcación, eso es, es, es, claro. en estos tiempos eh, debería tomar más relevancia. Yo no sé, palabras al cierre, porque ya nadie más va, va, va a hacer uso de la palabra. Y son la, Muchísimas gracias la... entonces nuevamente por ¿Mm? la invitación, Reinaldo, sí. Pedro. Esto va a quedar Gracias, grabado, vamos a compartir en, en, en, justamente en nuestras redes sociales, <ríe> la vamos a partir en la presentación en, de, de YouTube, en el canal de YouTube de las revistas de la Universidad Católica del Norte. Les agradecemos a todos los que han estado en el día de hoy consulta, las pueden canalizar a revistas.ucn.cl y yo se las hago llegar a Víctor y a Elisa. Y yeah. eso, y les agradecemos, la, eh, los invitamos para la próxima semana y también agendamos la, la, la primera eh, sesión que se, que se cayó por temas técnicos de con Ignacio Labastide, que también va a estar muy interesante, eso quedó como para el 16 creo, de, de, de diciembre, ya vamos a estar medios pascuales en esa época, pero eh, todo bien. O sea... Okay. Nuevamente le agradezco que hayan acogido la invitación a y a todos y a todos los que estuvieron presentes. Así que nos vemos en la próxima chao, ocasión. Chao chao, chao. chao. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto.